placer que ustedes estén aquí en esta mañana y quienes se merecen ese fuerte aplauso son ellos los que han estado ahí, los que Sammy Laureano le Grita allí en la pista y los que los gallitos nuestros de los boxeadores como Brian y otros de nuestros chicos que están ahí, vamos a dar un fuerte aplauso, así que definitivamente yo los miro a ustedes como jóvenes que todavía están en la escuela, Así que muchas de las cosas van tomadas de la mano. Número uno, los estudios. Número dos, el deporte y el sacrificio de madrugar, de correr, de llevar una dieta muchos de ustedes. Y sobre todo, eh, ser buenos ciudadanos. Que eso no puede ir solito si ustedes no tienen unos valores y unos principios que son los que mamá y papá le han inculcado. Eh, ahorita en la, en la oración señora que habló decía que él guarda su entrada y su salida pero también depende de usted así que todos los días usted diga yo voy a mí yo creo en mí yo voy a ganar, yo lo voy a lograr y sobre todo con Dios usted lo va a lograr cuando usted es aleta o cualquier ser humano aleta, músico, pintor si usted hace nada, lo que le apasiona y le pone el corazón en lo que hace, yo les puedo asegurar a todos que van a ser triunfantes en lo que hagan. El corazón, el deseo de ser, no el mejor, no es mejor que nadie, sino el mejor para usted mismo, superarse a usted mismo cada día más, yo le aseguro a usted que va a ser un vencedor y una vencedora donde quiera que vaya, en cualquier ámbito, en el deporte, en la educación y en la sociedad. Si usted hace las cosas con el corazón, usted puede estar seguro que va a salir triunfante. Y por, sobre todas las cosas, pongan a Dios primero. Por, antes de tirar una flecha, de tirar el primer puño, de correr, antes de... En nombre de Dios, vamos para el todo sea la gracia de Dios. Y usted